Cuestión de la mesa, eh, bueno, las mesas que venden en las ortopedias siempre se ajustan a la silla, a la silla de ruedas. Y yo había probado un par y a mí no me iban bien, porque sobresalgo más por mi posición y tal. Y entonces, pues así, un pim pam, un momento de tiempo libre, hice un dibujo, se lo pasé a Lida, así en confianza, ya, pues, ya era amiga, y entonces me dijo que sí. Que, que lo hacíamos. Bueno, la idea de estos cubiertos pues salió de, de, de al hacer algo parecido a esto, pero con la facilidad de que me lo puedo poner yo misma, al ponerlo no tengo la necesidad de manipular el, el cubierto, con lo cual es higiénico, no no no tengo por qué eh, estar toqueteándolo. De ahí. Me lo puedo poner y queda completamente ajustado. Al pinchar no se me cae porque con esto se me caía el tenedor y me lo puedo llevar a la boca perfectamente. Y a la hora de quitar, pues lo mismo. Me lo puedo quitar sin necesidad de mancharme y volverlo a dejar en la mesa. ¿Vale? Bueno, César, que es mi pareja y que es carpintero, y yo, que ya ha dicho Nuria que soy terapeuta ocupacional, en Bolivia en el 2008. Nosotros fuimos a colaborar a un proyecto bueno, con la intención de aprender a, eh, ver, bueno, y a ver cómo trabajaban eh, en proyectos donde se hace desarrollo comunitario atravesado por la mirada de la diversidad funcional, y desde esa perspectiva, desde ese aprendizaje allí, pues surgió, ya cuando llevábamos unos cuantos meses allá, la necesidad de unos padres que se acercaron a César, sabiendo que era carpintero, y, y que de alguna manera le, les, le, bueno, le pidieron que si podían fabricar algún asiento para, para un niño, para su hijo, que tenía diversidad funcional. Es una rampa portátil. Um, bueno, hablando un día nos dimos... Alguien sugirió, ¿no? bueno, uh, expresó un, un, la necesidad de poder disponer de una rampa, en este caso era Antonio, una rampa portátil para la silla, es decir, lo suficientemente resistente y compactable como para poder llevarla detrás de la silla. También un poco el, la idea que había detrás del, del, del invento de la, de la rampa, era uh, para poder permitir de algún modo irrumpir en aquellos sitios donde, donde, donde no se te espera y por tanto como no se te espera um, no, no, no, no, está, no está habilitado para que puedas acceder, como no está habilitado no, no, no, no accedes, entonces intentar romper un poco el, el, el, el círculo este uh, irrumpiendo y esta rampa nos, nos, nos servía por eso. Entonces el patinete eh, se convierte en esto. Es, hemos, hemos quitado todo lo que es la superficie donde iría la, la persona sentada, he pasado el motor de el motor delante, le he puesto el freno de disco y todo está en una, en una sola en un solo aparato muy pequeño y bueno, luego bueno, en la, web, en la web solamente hay algún vídeo y alguien, alguien más. Hay, gente, hay testimonios de gente que se lo ha hecho, gente que le hemos ayudado a hacerlo, hay, que somos una pequeña red, que espero que se expanda más. Y, que, y mi idea, yo quería comunicar que mi idea principal era, al mostrar esto en Internet no es solamente a decir yo he hecho con un patinete esto, sino que la gente pueda despertar, abrir los ojos un poco y decir si él se ha podido hacer esto con un patinete, ¿por qué no me hago los, los cubiertos yo mismo? La, Nuria es otro, otro ejemplo, de, de hacerse, a tener la idea, o, o necesito una mesita, necesito una rampa, y que, y, y que nos ayudemos en red. Causa es un app que no es un partido político y es una aplicación de movilidad, ¿no? de, por el momento está el sistema Android que simplemente es una aplicación de la cual uh, las personas con movilidad reducida, sus familiares y amigos pueden localizar sitios adaptados y accesibles ¿no? a tiempo real. ¿no? Surge de la necesidad de, de, de, bueno, de poder manipular los objetos eh, personales que lleva uno encima, la cartera, el móvil, las llaves. Eh, cuando me accidenté, pues enseguida me di cuenta que era un problema no el manipular en dónde llevo la cartera y no lo apoyaba en el pantalón detrás o las llaves de casa. Eh, estabas a lo mejor con alguien, querías pagar una consumición y si llevabas un bolsito con tu cartera y no podías acceder bien. A cogerla, pues te ves en esta incomodidad en la que eh, pues te acaban pagando la consumición, o en fin, te da todo tipo de problemas sociales y personales, ¿no? Me di cuenta enseguida de que para poder pagar una consumición había que desinfundar el más rápido, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ahora lo consigo. Ahora, antes de que alguien se ponga de pie, yo he sacado mi cartera. Ya, ya veréis cómo lo hago. ¿Tú, ¿Tú ahora qué te comerías aquí encima? Un buen, un, buen, un buen pescado, ¿Un pescado? Sí. Eh, realmente esta mesa bueno esta no porque esta la hice yo eh, se puede comprar la puedes pedir como un accesorio adicional de la silla al cual tiene un incremento que ya no cal que os diga más y bueno la ventaja que tiene es que es súper gruesa para que nunca más se tenga que volver a fabricar, que es la idea con la que yo siempre procuro hacer mis trabajos. Cualquier cosa, a mí me gusta trabajar y hacer las cosas para que sean funcional desde hoy hasta el último día que se utilicen. Y si no se rompen, mejor que mejor. Un invento, un invento, otro invento, otro, otro. Estamos hablando de... De uno, no, un, no, aquí nos han presentado uno, se han presentado siete o ocho. Uniros, hacer piña. Si tú evolucionas eso, que yo te puedo ayudar, y necesitas cortar aluminio con láser, con agua, con chorro, lo que sea, y al tío que le vas a pedir, necesito que me cortes veinte piezas de esto, y él te acompaña, y te dice, yo necesito veinte para mi rampa, y el otro dice, si os unís... Os tiro la piedra aquí, uniros, hacer piña, no os vayáis de aquí sin que salgan de aquí hoy una piña. Bueno, presentarnos somos Dani y yo Néstor y venimos de, de Maker Cumben, ¿no? Explicar un poquito que es un espacio que estamos en el Central City Cumben de San Agustín, al lado del Arco de Triunfo. Y un Maker es un makerspace. Básicamente es un espacio donde se junta gente con motivaciones para crear y, y diversas herramientas que nos permiten pues llevar a cabo estas ideas que tenemos. ¿no? Eh, nosotros nos elegimos por una filosofía de, de código abierto, open source, eh, compartir diseños, hacerlos accesibles a todo el mundo. Siguiendo esta filosofía nos encontramos con un grupo que es Enabling, que básicamente es una comunidad donde se desarrollan proyectos como este. Es una prótesis para una mano eh, impresa con, con nuestra impresora, la que tenemos allí, y bueno, diseños de código abierto que permiten que cualquiera, como nosotros, cojan un diseño que se ha creado en Estados Unidos, lo metamos en nuestra impresora y consigamos esto. Tenemos aquí dos Pspot 1. Ya ves que este. Lo compra, no, porque compramos en Inglaterra, estábamos en Inglaterra y compramos frutas en almíbar y dijimos, genial, vamos a comprar ese bote no por la fruta, sino porque era perfecto para lo, que, para lo que había después. Y luego este es otro, ¿no? Pero puede haber los que vosotros queráis, también puede ser flexible. Esto lo venimos utilizando desde el 2008, que estuvimos en África y en África, francamente, es difícil encontrar lavabos públicos. Es decir, había una excusa objetiva para hacer el pipí en un, es en un espacio en un recipiente portátil. Obviamente no hemos inventado nada. Le debemos esto al señor Tapper. A él Tapper sobre los años 40. Esto se basa en tubos de aluminio eh, que se acoplan eh, con un sistema telescópico, uno dentro del otro, y que ocupa muy poco espacio, con un, un aluminio súper resistente, reforzado, y un, y un basculante en la parte de arriba giratorio, ¿sabes? Y bueno, pues eh, todo, todo, toda idea requiere a veces a, a alguna posibilidad de que a lo mejor esto no funciona y, y, y, y bueno, pueda... Idearse otras otras fórmulas. Esto es un, más bien una, una base de lo que podría ser. Hola, yo soy Urco, eh, uno de los integrantes del colectivo Postop y bueno, nuestra aportación a esta primavera cacharrera será hablaros del proyecto Pornortopedia. El proyecto Porno Ortopedia surgió hace, hace unos meses a raíz de que hicimos un, un taller posporno enfocado para personas con y sin diversidad funcional. Y en este taller lo que nos dimos cuenta es que había una necesidad y una falta de juguetes sexuales pensados para todos Con este todes me refiero a unos juguetes sexuales más inclusivos y pensados para otro tipo de corporalidades o para corporalidades que tengan otro tipo de movilidad o sensibilidad. Y ahí es donde surge el proyecto Pornortopedia, que por un lado son juguetes sexuales pensados para todes y también eh, prótesis y órtesis con fines sexuales, es decir, todo lo que tiene que ver con sexualizar todo lo que hasta ahora se ha podido ver como quizás negativo, como podría tener que ver con la prótesis y la ortopedia, ¿no? Y ya para acabar, esto sería un poco el, el proyecto por una ortopedia, ¿no? Sobre todo tener en cuenta, eh, bueno, ver la diferencia como algo positivo, ver la diferencia como eh, un enriquecimiento de la, de, la, de la especie humana, no ver la diferencia como una enfermedad o como eh, un contra, ¿no? Sino que podemos darle la vuelta a estas diferencias y como siempre solemos decir no es lo que el post puede puede hacer con las por las personas con diversidad funcional sino precisamente eh, estas corporalidades, estas personas y esta manera de, de estar en el mundo lo que pueden hacer por el imaginario sexual colectivo Bueno, era... La, el problema aquí o la dificultad aquí era que él cualquier, cualquier cosa que quisiera, quisiera hacer la tenía que hacer con la mano derecha. Y si quería hacer algo con las dos manos siempre tenía que agarrarse la izquierda, colocarla y de, apoyarla en la mesa. Y de ahí no podía mover el brazo porque en realidad no había ninguna posibilidad de llevarlo a ningún espacio más, a ningún sitio. Entonces lo que hicimos fue, lo que intentamos fue hacer una suspensión del brazo. con un tensor de persiana. casi siempre utilizo materiales muy baratitos, pues no tenemos ni grandes materiales, ni grandes máquinas, ni grandes herramientas. ¿Cómo hacer asambleas accesibles? Grupo de trabajo Diversidad Funcional 15M SOL. ¿Por qué asambleas accesibles? El movimiento 15M siempre se ha caracterizado por ser un movimiento no violento, participativo, horizontal e inclusivo y... Para que esto sea real, es necesario que las asambleas sean accesibles. Y, y nada, así rápido deciros que habéis visto así como muy rápido todos eh, los enlaces, pero está colgado todo eh, en la página de, de la asamblea que es madrid.tomalaplaza.net Ahí hay, hay un enlace que es grupos de trabajo, dentro de grupos de trabajo social, eh, diversidad funcional. Ahí están colgados todos los, los artículos que hemos colgado, todas las actas y, y también este enlace. Y este también el vídeo lo podéis ver en, en YouTube, está colgado como asambleas accesibles. <tose> y las dos capas de, de alrededor claro ah, no. esto no, no tiene casi esto se dobla pero esta sí esto sí eso es, es? es la calidad del ah, de porque tú de eliges si tiene rejillado vale, vale, vale. Vale, por ejemplo estos son solos Estos son ah, esto. ¿Qué, es? ¿Qué quieres eh, queremos... Vale. ah pues vamos, yo también quiero voy a pedir, quieres algo una presentación, porque nosotros... pero que no por participar de la selección. ¿Cómo está el Madrid? ¿Cómo está siempre del ¿Cómo de la Madrid? ¿Cómo está el Madrid? ¿Cómo está el Madrid? ¿Cómo está el Madrid? ¿Cómo está Que se sepa que a partir del, de julio, del primer miércoles de julio, todos los miércoles estaremos aquí abiertos, tanto infraestructuras como taller, para que la gente pueda empezar a venir a lo que es, tiene teoría, pues empezar a llevarlo a la práctica, a empezar. Es pues un poco eso, eso ofrecemos desde aquí, desde Cambayó. Y nos ha gustado mucho y creemos que esto es solo el punto de comienzo para muchas más cosas.